Indigna la siguiente información, en La Paz, un caso de violencia, un menor de cuatro años de edad, fue golpeado brutalmente por su padrastro, el menor tiene 30 días de impedimento. Intento de infanticidio, donde este caso, eh, la víctima es un menor de cuatro años, donde el padrastro ha agredido a este menor, en este momento él se encuentra internado, le han realizado la valoración eh, médica forense correspondiente donde el médico ha determinado eh, 30, días de, 30 días de impedimento, eh, incluso ha pedido una valoración posterior y de acuerdo a la valoración que se realice ya eh, se verá si se puede ampliar los eh, los días de los días de impedimento de este menor. Son varias eh, varias lesiones que tiene en en la, en la cabeza, extremidades superiores, inferiores. Incluso de acuerdo al examen médico, este menor presenta fractura en las costillas. Este señor es el, el padrastro y el caso está en investigación para determinar ¿no? si es que la, la madre sería de alguna manera cómplice, porque de acuerdo al examen eh, hay lesiones que son de edad antigua. Bueno, que él no, no, estaba, con, no estaba conforme ¿no? Con, con, con este menor y que esto era un impedimento para tener, eh, para continuar la, la relación con, con la mamá de este, de este menor.